Es mi hermano el retrasado. Ah, perdón, carnal, la cosa, hombre, disculpa. <tose> A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo qué chingados me pintado, okay? qué? ¿Algo que este joven no haga bien? ¡Esto no era parte del trato! ¡Cielos, qué macizo! No, no, no, no. Concéntrate hijo de toda tu puta madre! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pantano, ese soy yo. Bob Esponja pantalones valiente ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Pero qué idiota! Oh. ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! No mames, güey. <risa> Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver.